Bueno, para ustedes eh, lo que van a escuchar es Sabana Esperanzada de don Jaime Torres y el señor Tute. Millas de agua, lluvia que cae con voz antigua sobre el palmar, sacude el viento la sabana un grito ancestral quiebra el cielo en dos pájaro de fuego Sol, vaya el amor. Ten calma mi corazón, el cielo abierto como una flor perfume el aire, la esperanza Ya no lloverá Triste. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Qué bien. ¡Bravo! Bien? ¡Este jueves en el ópera! Este jueves entonces en el ópera, ¿no? ¡Chaqueña! ¡Chaqueña! El 20 el 20, el <risa> en el Teatro Ópera. ¿Qué? Este jueves. Qué muy bien. hermoso lo que hacen. Agradecemos un nuevo aplauso bien, bien. para los de Jaime Torres. Grande Jaime!